O sea, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia, ya en promedio juntos, estaban un poco por encima de eso. Guanajuato estaba así. Y en 2020, Guanajuato llegó a unas tasas de más de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes al año, que superan a países donde hay una deficiencia absoluta de Estado de Derecho y de instituciones a Honduras, al Salvador de antes de Bukele, no porque crea que lo que Bukele está haciendo es lo ideal, pero bueno. Eh, estos, estos países que habían vivido guerras, descomposición, etcétera, que tenían pandillas casi gobernando, Guanajuato empeoró eh, más allá de esto. Entonces todo esto hace que se vuelva un tema de primerísima importancia saber qué está pasando ahí. Es cuando decidimos entrar a fondo, revisar estadísticas, revisar comportamientos, todo esto que se maneja en los chismes, en los cafés, que nos decimos, no, pues el que manda es a Marripa y documentarlo, o sea, eh, tener elementos de prueba, platicar con funcionarios que lo conocían, que lo conocieron, que trabajaron con él, eh, con algunos incluso que seguían trabajando con él, que era muy complicado porque hay un reinado ahí de, eh, pues de terror, podríamos decir, al interior de la fiscalía, hay un control absoluto y total este, esta larga permanencia de un solo funcionario al frente de una institución que además es una institución pues, de carácter coercitivo en sí misma ¿no? que tiene la posibilidad de amenazar a, a cualquiera con someterlo a un proceso que ejerce la, el monopolio de la violencia del Estado pues era, era muy complicado tener fuentes confiables es además una entidad sumamente opaca el hecho de haberle dado la autonomía en 2019 bajo una reforma federal y nacional que a todas luces hoy se ve que México no estaba preparado para eso para crear estos caciques de, de la administración de, de la procuración de la justicia en el país que se ha convertido en un verdadero problema político en una especie de cuarto poder más real que el de la prensa y más real que el de otras organizaciones autónomas este nos hizo complicado armar el panorama pero fue saliendo en meses de trabajo y de, y de conversaciones y de aplicar pues la experiencia acumulada de muchos años en el tema de observar la política de Guanajuato, el reporteo, y es el perfil que se trabajó con el, con el título del caudillo de la justicia en México, Carlos Amarripa. Bueno, en ese, en ese trance fue cuando eh, ocurrió esta intervención en mis comunicaciones telefónicas, el hackeo de mi teléfono, que, que yo, y yo no me acuerdo si ya lo he platicado aquí, porque pues, esto es de hace mucho tiempo y quisiera ser muy breve al respecto, porque el episodio que, que hoy se vive es, es, es, es, es la novedad, es lo que más bien quisiera abordar. Mi teléfono se desconectó de la red de Telcel y yo pues, pensé que era Telcel, es lo más lógico del mundo, ¿no? y me quejé como 20 veces en cuatro días, nadie me hizo caso. Hasta que decidí ir a un centro Telcel en medio de la pandemia, con mi cubreboca y mis lentes y mi pantalla y todo, a, a, a preguntar qué pasaba y ahí me informan que mi teléfono estaba denunciado como robado y que habían entregado una tarjeta SIM a, a, a, en, en sustitución, pero que esto había ocurrido en Monterrey, que si yo no había viajado a Monterrey, etcétera, fue, fue muy raro, ¿no? Pero ya salí de ahí con la certeza de que algo había pasado los ejecutivos de Telcel suponían que era un fraude financiero, económico, que revisaran mis cuentas de banco. Yo lo que hice, pues ya con un poco de... Hemos tomado muchos cursos desde que estábamos en el laboratorio de periodismo sobre el tema de la seguridad digital, cosas que uno nunca cree que le van a pasar, ¿no? Y entonces, pues avisé a quienes nos han asesorado en este tema, a la organización del Artículo 19 a otros amigos que son, se llama SocialTIC, que son gente que se dedica al tema de la tecnología, que ellos han estado en, en, en asuntos como los de Pegasus en México. Y bueno, se hizo todo un rastreo, un escaneo. Eh, no se sabía qué pasaba, no se sabía si mi teléfono estaba infectado con algún tipo de, de software. Nada, absolutamente. Cambié el teléfono. El que yo tenía se lo entregué a, a, a estos hackers buenos de SocialTIC para que lo revisaran, no encontraron nada cambiamos mis, las contraseñas, etcétera, recuperamos las cuentas, dejamos de usar Telegram, en, en Telegram era en realidad el, el formato fundamental de, de comunicación en PopLab, tanto para trabajar como para chismear, como para establecer estrategias informativas y de reporteo, ¿no? Eh, y a la vuelta de los meses, por una casualidad una afortunada, diría yo, Resulta que el hackeo del que yo he sido víctima eh, tenía otras víctimas, por asuntos distintos cada uno. Y uno de los eh, hackeados, y esto parece novela de espionaje, era un exmilitar israelí que trabaja en México y que tiene una empresa de seguridad, que hace muchos años se dedica a eso. Que si ustedes lo googlean también encontrarán que se dedica también a estos temas. Eh, vende software a las procuradurías y a las fiscalías. Es una empresa relativamente pequeña comparada con otras. Y él también había sido eh, hackeado y espiado en las mismas condiciones. Eh, se llama Nib Yarimi, su empresa, eh, no recuerdo el nombre de la empresa, porque por aquí lo tengo en mi, en mi teléfono, ahorita se los digo bien. Y, y él me contacta sin conocernos y me, me, me dice, algo pasó, tenemos una cosa en común, eh, la misma persona que, que te hackeó a ti me hackeó a mí. Y quería saber un poco por qué, quería, estaba buscando pistas, ya atamos cabos en algunos casos. Yo concluí fundamentalmente que, que bueno, el, el hackeo del cual se responsabilizaba en las investigaciones de Nib Yarimi, él el, el responsabilizaba a Seguritech, que, Seguritech, que es su competencia. Y yo dije, es pues el fiscal Samarripa", digo que es el que compró escudo, que Seguritech se lo vendió. Que tenían una relación muy consolidada desde 2012. Entonces, no, no me quedó duda y que era un poco por el trabajo que veníamos haciendo. ¿no? Pues, pues esto se denunció, yo lo fui a denunciar a la mañana, básicamente porque la Fiscalía General de la República desatendió mi denuncia y, y finalmente se abrió otra en la FEADLE en México, porque la delegación de Guanajuato está totalmente al servicio del fiscal, eh, eh, del fiscal de Guanajuato. Y camino caminó hasta cierto punto, no ha habido mayores avances. En un cierto momento se, se interrumpe la investigación porque es imposible saber, cosa que no debería ocurrir, que, a quién le entregó Telcel mi tarjeta SIM. O sea, yo me imagino que pues, en la seguridad de los datos que, que establecen las leyes que tenemos, pues, Telcel tendría que ser responsable de haber entregado mi tarjeta SIM a alguien que solamente presentó una copia eh, fotostática de mi INE. Y esa persona tendría que tener un registro. Si no era yo, imagínense que ustedes quieren hacer un trámite en Telcel y van y no son los titulares de la línea. Es un lío. Yo lo otra tuve que dar de baja una tarjeta SIM del iPad de mi hija y ella no podía hacerlo por su cuenta, yo tenía que ir porque estaba mi nombre, etcétera. Bueno, pues allá eso no pasó. A alguien le entregaron una tarjeta SIM con mi número tranquilamente. Debe ser un tema de corrupción, de, de entregar de dinero a los eh, empleados de Telcel, que tampoco deben ser los mejor pagados del mundo. Y ahí se ha perdido la pista, ¿no? Pero todo esto de lo cual yo ya ni me estaba ocupando. La, mi denuncia fue en 2021. Eh, había tenido noticias hasta 2022 de cómo avanzaba, después ya no, y realmente me había desentendido. Pero ahora eh, ocurrió esta situación. La novedad es que me, me llega aquí un par de agentes ministeriales en, a fines de marzo a entregarme un citatorio para pedirme comparecer en la Fiscalía de Guanajuato, en la, se oye muy ominoso, pero es la Unidad de Atención a Asuntos Internos y Tortura de la Fiscalía del Estado. Entonces, eh, además me aclara el, el oficio intimidatorio que voy en calidad de imputado de una acusación presentada en Monterrey, Nuevo León, por el señor Paul Cortés Fares. Yo recordé de inmediato quién era Paul Cortés Suárez, no tenía el gusto, no lo tengo, pero en la denuncia que presenté, que acompañé con la denuncia que a su vez había presentado Nib Yarimi en la Fiscalía en la Ciudad de México, eh, aparecía el nombre de Paul Cortés Suárez, funcionario de la dirección titular, de la dirección de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, como uno de los presuntos sospechosos de haber hecho la operación de... Eh, hackeo de los teléfonos, de intervención ilegal, de comunicaciones, de los teléfonos de no solamente mío y de NIP, sino de otras tres personas más. Porque los indicios eran que el rastreo de las tarjetas, de los números IMEI, de los teléfonos, coincidían en locaciones muy eh, cercanas a la Fiscalía de Nuevo León, todo en torno a la Fiscalía de Nuevo León. ¿no? Incluso la, en la propia Fiscalía de Nuevo León había indicios de que habían estado los teléfonos desde los cuales se había hecho la intervención de las comunicaciones. ¿no? Eh, bueno, entonces, veo que me está denunciando, pues bueno, me asesoro jurídicamente. Sí me preocupó mucho, eh, no, mentiría si no se los dijera, que me hayan citado el viernes de Dolores, porque yo sé que en Guanajuato, aunque en León aquí casi nadie lo sabe, yo que viví, 30 años en Guanajuato. Sé que el Viernes de dolores en Guanajuato nadie trabaja. No, no, no. ¿De, qué, ¿De qué se trata? No? Entonces ya me acompañaron dos abogados, uno de ellos el licenciado Roberto Saucedo, otro un amigo, Francisco Ramírez, penalista en Nacional de León. Y llegamos y en efecto la fiscalía estaba desierta, lo cual nos facilitó el estacionamiento porque ahí siempre está saturado y solamente estaba trabajando esta unidad de asuntos internos. Conocimos la carpeta de venía de Nuevo León y como ya lo he platicado y ha aparecido en notas, la denuncia de Paul Cortés se fundamenta únicamente en un correo electrónico de una cuenta de la que no se corroboró la, la existencia real de la persona y que cuenta un chisme, un rumor, una versión de algo donde dice que tenga cuidado porque lo están espiando, porque un periodista de Guanajuato, y aparece mi nombre, presentó una denuncia en su contra, y, y que yo, con, el, el correo no lo dice, pero Paul luego abunda en su declaración y dice que yo contraté a Nib Yarimi para seguirlo. Bueno, me imagino que las tarifas de Nib Yarimi, Yarimi y su empresa están fuera de mi alcance. Él, por ejemplo, dirige o, o, o es concesionario de C5s en algunos estados del país. Dudo mucho poder competir con eso. Eh, de alguna manera, Paul Cortés tuvo acceso a información de la carpeta que hasta este momento estaba solo en la FEADLE y en la Fiscalía de Guanajuato. En la Fiscalía de Guanajuato porque la delegación de la, de la Fiscalía General de la República en Guanajuato se la turnó indebidamente. Recuerdo eh, que en aquel momento yo tuve que ir varias veces y mandar oficios a la Fiscalía de Guanajuato pidiéndole que, que no continuara la investigación, que yo no deseaba ratificar esa denuncia ante ellos que se estaba siguiendo a nivel federal, y que creía que podía entorpecerse si había dos instancias investigándola. A mí me parecía que, que la Fiscalía de Guanajuato tomó un repertino interés en esa investigación que originalmente había desechado y hay testimonios grabados de Samarripa diciendo, bueno, pues él dice que lo espiaron, pero pues quién sabe, no sé. Eh, cuando se enteró que la FEALDE estaba llevando a cabo una investigación, y lo veía como una forma de controlar la información, ellos querían saber a, hacia dónde iba la FEALDE, ¿no? Y tuve que ir a Derechos Humanos en Guanajuato, para pues, maldita la cosa que sirve, pero bueno, a plantear que, que, que, que, que pedía que la fiscalía dejara de investigar ese caso, ¿no? Porque estaba siendo investigado por la FEALDE. Bueno, esa carpeta de alguna manera la, la conoció por Cortés, porque aduce que, que, que yo lo estoy investigando periodísticamente y que mi me lo está siguiendo que realmente lo único que hizo fue hacer un, un análisis forense del hackeo de que había sido objeto en 2020 y encontrar que su tarjeta SIM aparecía en teléfonos de Monterrey, como la mía y como otras dos, en cuestión de, de, de, de minutos. O sea, el análisis forense mostraba cómo mi tarjeta SIM estaba a las 4 de la tarde en León y a las 4 y media en Monterrey. no El mismo número y medio. En otro teléfono, el mismo número SIM, digo, en otro número email, que es otro aparato. Esto es muy técnico, pero yo tampoco lo entiendo bien, por eso nada más anexé la denuncia, para que tuviera elementos la, la FEAL de la Fiscalía de Atención a los Delitos sobre Libertad de Expresión, ¿no? Bueno, regreso al, al presente, eh, acudo a la Fiscalía, veo la carpeta y me reservo mi derecho a declarar. Planteo que, que regresaré en próximos días, que me den una cita para presentar mi declaración, que era mi derecho, ¿no? Eh, lo, lo fijamos en Pascua de común acuerdo y cuando en Pascua asistimos, Roberto Saucedo y yo a presentar una declaración por escrito, eh, diciendo lo normal en estos casos, más algún tipo de jurisprudencia, porque de alguna manera al, al señalar que yo estoy investigando a Paul Cortés y que eso constituye una amenaza en su contra, se están vulnerando principios de, de, de libertad del ejercicio periodístico. O sea, suponiendo que yo estuviese investigando a Paul Cortés, estoy perfectamente en derecho de hacerlo porque él es un funcionario público, yo soy un periodista. ¿no? Un, peri un, un funcionario público no puede llamarse amenazado porque alguien lo investigue. ¿no? Eh, bueno, pero ni siquiera era cierto, vamos, no estaba pasando. ¿no? Bueno, lo curioso del caso, y Robert Saucedo me dijo, nunca en mi vida de litigante me había pasado algo así es que no nos recibieron la declaración y el, el argumento fue que ya no eran autoridad actuante que no eran o sea que, que no eran de origen autoridad actuante le dijimos bueno pero ya actuaron o sea ya actuaron al citarme ya hay, hay un oficio ya actuaron al, al reservarme yo mi, mi declaración y levantar sobre eso un acta Cómo es que lo dejan a la mitad, ¿no? Este, Bueno, dijeron, no, no, no, ya no podemos, ya devolvimos la carpeta. No, no, pues, como que quisieron deshacerse de una papa caliente en un momento dado, ¿no? Eh, de alguna manera me, me dejan en una situación ahí de, de, de, de, de, de falta de, digamos, de, me dejan en, en, ¿cómo se dice esto? En indefenso, pues, ¿no? Me acusas, yo contesto que no hay tal y yo no puedo dejar eso en la carpeta. Entonces regresa a Nuevo León sin mi declaración. ¿no? Hasta ahí fueron las cosas más o menos que han pasado. Eh, decidimos en un colectivo donde estaba artículo 19, los abogados, mis compañeros de PopLab, que esto tenía que hacerse público, que tenemos que contar esta historia. Y fue lo que pasó eh, la semana pasada, la semana antepasada que... Hicimos una nota, la, la compartimos con medios aliados en todo el país, artículo 19 emitió una alerta y se publicó en muchas partes. ¿no? Un poco, ¿Y qué fueron? Supongo que fue lo que ustedes vieron. ¿no? Hasta ahí van eh, las cosas más o menos. Yo valoro un poco el hecho de que la Fiscalía de Guarajuato se haya retirado, decidieron no seguir metiendo la pata, pero creo que ya la habían metido y creo que eso merece saberse. Y me queda pendiente que va a pasar en Nuevo León. Aunque la acusación no tiene ni pies ni cabeza, en este país más vale no desatender ese tipo de cosas. no Hasta ahí es cuanto, como dirían los clásicos. Gracias, Arnoldo. Este, que Carlos, por favor. Digo, muy interesante porque, a ver, yo, yo lo que ya, ya oyéndote, yo lo que alcanzo a advertir es que, pues ahora sí que los agarraron con las manos en la masa. O sea, lo normal sería que nadie tiene una serie de dispositivos electrónicos y de seguimiento, en fin, este digital y un conocimiento a fondo de esto como para poder hacer un trabajo eh, de seguimiento que en un momento dado te lleve lugar y a quién es el que hackeó, de tal manera que se les desborde el asunto. O sea, el espionaje está probado y se sabe quién lo hizo. Es, esta es una cuestión singular, normalmente no sabes. Sabes que te hackearon o se dan cuenta que los hackearon, pero pero no puedes llegar a ese, a ese nivel. Aquí sí, por angas o por mangas, se supo o se sabe más o menos dónde está el hackeador. Y el hackeador es una institución o una empresa muy cercana a, a Seguritec, que es la empresa pues, que le da servicio a Guanajuato y a otros muchos lugares. Probablemente dentro de sus servicios, pues esté toda esta gama de, de, de servicios secundarios que son muy apreciados por los políticos, ¿no? Eh, pero yo lo que... Lo que trataría de llevar este asunto, Arnondo, es ¿por qué nos espían? Digo, porque espían a espían a, a periodistas, espían a gente que se dedica a los derechos humanos, a luchar por los derechos humanos. Seguramente los políticos se, se espían entre sí eh, para saber qué van a hacer, con quién hablan, quiénes son sus fuentes, quiénes son sus... Sus apoyadores, quiénes son los enemigos que, a los que aluden, en fin. Eh, pero, pero este país es un país de hackeo y de espionaje impune. Eh, digo, como que quiere recordar ya con mucha fuerza a la vieja Stasi de la, de la, de la Alemania Oriental. Que tenía hasta prendas de cada uno de los ciudadanos para que en algún momento, si alguien se escapaba, lo andaban buscando, sus buenos perros entrenados los, los pudieran encontrar rápido, ¿no? O sea, ya llevado a un nivel enfermizo este asunto. ¿Qué tan enfermos estamos de espionaje, eh, Arnoldo? Esa sería la pregunta. Pues bueno, desde mi percepción... Estamos peor que, que, que en la Alemania Oriental y en la Stasi, porque había, eh, digo, ayer un Estado absolutamente autoritario que te espiaba y contra el que luchabas, pero sabías quién era el enemigo, de, que, de quién tenías que cuidar. Digamos que en México hay una metástasis del espionaje, ¿no? Y que todo el mundo tiene maneras de, de, de acceder a, a la posibilidad de espiarse unos a otros. Lo que tú dices, los políticos entre sí, obviamente está... Bueno, y el ejército, con, con, con, con todo esto que sabemos ahora, de que continúan comprando el software de Pegasus, y no sabemos qué tantas otras instancias. Los gobernadores, algunos de ellos han instalado centros de espionaje, han contratado personajes que vienen de trabajar en dependencias, compran equipos. Lo más fácil es decir que los compras para combatir al secuestro. Todas las eh, adquisiciones en materia de seguridad son opacas, Bajo el pretexto de que es para la seguridad, entonces ni siquiera sabes cuánto están gastando en eso. Una parte quizás se dedique efectivamente al combate del delito y otra parte se dedica a fines absolutamente, pues, eh, digamos, eh, particulares, eh, privados de los propios políticos, eh, en contra absolutamente de la ley, ¿no? Conocemos grabaciones de alcaldes hablando con delincuentes, etcétera, pero nunca están presentadas ante un juzgado ni ordenadas por un juez, entonces tampoco sirven de nada más que para el escándalo público, ¿no? Entonces, no es un espionaje ni siquiera o, o una intromisión que abone, ya voy a acabar, José, buenos días, que abone a, a, a, al control de los problemas que nos afectan en materia de inseguridad, o que podría tener cierta justificación, sino que los empeora, y además empeora la convivencia democrática, y, y empeora la desconfianza de los ciudadanos a sus autoridades, entonces, por eso me parece todavía más lamentable. Digamos que en Alemania tenías manera de confrontar algo difícil, porque no, no se podía, escapabas del país, botabas con los pies, como decían, ¿no? Pero aquí no sabes dónde está el enemigo. no realmente. Sí, no, sí, no es, una, es, es, es una condición de vulnerabilidad del ciudadano, o sea... Este, tú vas por la calle y... se Te voy a decir un... de, de, de, de qué tamaño es el asunto, y esta es una gran indiscreción. A ver. Entre los hackeados de, de esa operación, de la que fuimos víctimas, Nib Yarim y yo, pues estaba un funcionario público también, pero estaba una joven de la Ciudad de México que trabaja en temas de modelaje y relaciones públicas, y no atábamos cabos porque ella, hasta que aparecieron, una relación sentimental con a un, con uno de los que ordenaron el espionaje, o sea hasta ese nivel o sea no no solo razones políticas no solo razones de, claro. de, de, de hackear a un periodista para aceptar así que está reporteando sino hasta a la novia no y eso se vuelve una locura digo porque no no no paras y, y luego a mí lo que me comentaban algunos conocidos que tengo en en esos temas es que que me decía la gente cercana a, a cuestiones de inteligencia del ejército y CISEN y cosas de estas, dice no, pues es que espían a medio mundo. El problema es luego cómo pasan los reportes, dice, me dijeron en alguna ocasión, me dijeron, ni te preocupes porque son bastante torpes para eso. Y entonces lo que llega, pues llega sin ninguna, pues, digo algo, que sea un caso muy específico, así muy delicado, en fin. Pero, no. pero... Si, si, todos, si todos nos espiamos o el espionaje es masivo, pues eh, re, requiere una serie de filtros de inteligencia para que sea eficiente. Y parece que esos filtros este, es lo que menos tienen. Y llegan a una locura como esta, ¿no? Andar, andar este, eh, espiando novias y cosas de estas. Pero, pero sí es una lesión realmente a la vida privada de las personas. Esto es lo que hay que entender como ciudadanos. O sea, el Estado no puede estarnos espiando. Debe de haber controles sobre eso, porque también es muy malo, pienso yo, eh, socializarlo y quedarnos con el asunto. Si a todos nos espían, ¿no? hombre, pues ya es más, cuando hablas por teléfono, cuando alguien te habla por teléfono y te dice mira, aunque ya sé que me están escuchando, esto, quién sabe qué, ta, ta, ta. Y ya tomarlo como algo, algo natural. Digo, está bien de no eh, exaltar nuestra, nuestra preocupación, pero, pero no hay derecho para que hagan eso con ningún ciudadano. Es lo que se llama la normalización, de con, lo, lo que dice Viri Ríos, esto no es normal. Y en México lo hemos hecho normal. Así es. Así es. A, a Carlos, eh, sí, Paco, adelante. Muy bien. Luis, bien. Y, y quería hablar también. ¿eh? Sí. Perfecto. Bueno, buenos días, Arnoldo. Eh, Hola. Te escuché con mucho interés y especialmente hoy hice el proyecto de estar en la sesión del observatorio, pues porque lo que nos comentaste y nos compartiste para mí es una señal de alarmas, no de una alarma, de muchas alarmas, de lo que está viviendo el país y en lo general la sociedad y en el mundo. En este momento es muy preocupante, por ejemplo, el caso del periodista de de, de de ruso que este fue primero envenenado y ahora está aprisionado por el régimen de Putin, en donde su gran delito es querer ser un opositor político activo y respetado por el régimen ruso. Pero está también el caso del periodista este, turco, me parece, que fue asesinado en la embajada y que fue descuartizado y demás. Es decir, el periodismo y los periodistas, los medios de comunicación y quienes en un momento dado intervienen en la generación de la agenda y de la opinión pública, viven sobre la amenaza y aquí en México pues se tiene catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo y casi no hay una temporada en donde no veamos que un periodista es agredido. Y va desde los que desaparecen totalmente y no sabemos qué pasó con ellos hasta los que desaparecen por unos días y luego los este, sueltan y pero empiezan a contar verdaderas historias de horror. Entonces, pues a mí me preocupa mucho primero porque Guanajuato... Hace ya varios años, y lo escuchaba ayer en un programa de un noticiero nacional, lidera eh, las cifras de asesinatos y también de desaparecidos, porque todo lo que en Guanajuato estamos viendo es una verdadera simulación que va casi para par de lo que pasa a nivel nacional. Hay instituciones y hay entidades que se supone están para el servicio de la paz pública, de la tranquilidad, de la seguridad, y en realidad son una amenaza para todos ellos, ¿no? Y con el pretexto de que son servicios de inteligencia, según dijo el presidente de la República, pues de inteligencia de quién. Porque esto que hicieron los hackeadores de GuacamayaLeaks solamente fue mostrar el gran desorden y deterioro de la incompetencia que hay en el manejo de la información. Y que en realidad este, los derechos humanos, los derechos a la libertad de expresión, de la democracia, etcétera, cada vez se ven más, más, más disminuidos. Y más en riesgo. Entonces yo pienso que el testimonio que tú nos das es una llamada realmente de atención para que no, siga, no sigamos pasivos a todo esto que está pasando. A mí no me gustaría, de verdad te lo digo pues, sinceramente, encontrarme con una noticia de que algún día este, tienes un problema mucho más serio que un seatorio este, en, una, en una procuraduría, en una entidad que se dedica a estudiar la tortura, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, a mí me parece así, inclusive terrible que se llame así porque estudiar la tortura significa que no está, está enfocalizado hacia la víctima, sino hacia quienes hacen y ejercen esas actividades y la tortura viene desde esta psicológica en la que entramos en pánico, en la paranoia que, nos hemos, que, hemos, que estamos padeciendo hasta la verdadera este, y, y cruel este, afectación a la integridad física y a la vida y a la salud humana. Entonces, sí me parece a mí que los periodistas también es necesario que pues sigan levantando la voz, que ya no se tolere que se hagan este, pronunciamientos en su contra. Se puede decir que no se está de acuerdo, pero tampoco señalarlo como... Además, esta semana a mí me pareció verdaderamente grave. Yo estaba en Mérida la semana pasada cuando el señor de los vaguidos ahí le pasó el, el incidente. Y he visto cómo ha sido muy grave que han descalificado al diario de, de, de Yucatán porque tuvo la osadía de decir lo que había pasado y negarlo por todos los medios. Es decir, vivimos en un este, gobierno y en un estado de gobierno donde la negación creen que es la solución a una realidad tan este, aterrazado, aterrazado, aterrizado, aterrizadora como esta que estamos viviendo. ¿no? A mí si realmente me... Me, me, me preocupa cómo estamos viviendo y cómo nos estamos comportando como sociedad. Y yo creo que es el momento de que sí de verdad tomemos las cosas en serio y que como ciudadanos, pues, hacemos la voz y digamos un ya basta y que seamos solidarios pues con todos los comunicadores y los medios de comunicación. Porque pues ya he visto que hasta van, los rafaguean, este los dinamitan, les mandan bombas molotov, etcétera, etcétera entonces sí estamos viviendo bajo una amenaza real y este muy, muy, muy, muy agresiva donde nos lesiona en muchos aspectos eh, ojalá estas cosas ya se solucionen y que tú pues tomes todas sus precauciones porque ninguna estará de más eh, mando un abrazo y te felicito por toda la labor que has hecho. Gracias Paco pidi por favor si sí, eres amable. Abre tu micrófono, Piri. A, a la derecha de abajo. Perdón, a la izquierda. Ahí. Listo. Mira, primero, mi querido Arnoldo, amigo de muchos años, mi solidaridad contigo. Antes de entrar, quisiera compartir un estudio que la semana pasada me pasó en Rique, la Madrid. Hicieron con un decocío. Piense usted nada más. Hay cinco jueces en este país por cada 100 habitantes. En Colombia hay 10. En los países desarrollados llegan hasta 52. En este país llamado México hay diez mil agentes de ministerios públicos y cuatrocientos mil policías. En otras palabras, el Estado de Derecho no es sustentable en nuestro país. Primero gastamos el dinero en Pemex y luego gastamos el dinero en el Estado de Derecho. El tema de Arnoldo que toca hoy, que es muy, muy delicado, es por lo siguiente. Hoy todo el mundo juega al la espía. Hoy el gobierno federal juega al la espía, el gobierno del Estado juega al la espía. Los gobiernos municipales juegan al la espía. Porque ahora te venden aparatitos en cualquier tienda y llegan y te lo ponen. Es decir, todos estamos grabados. Ya no hablemos de los derechos humanos, hablemos de la gravedad que está viviendo el país. Entonces, en el caso de, de Guanajuato, el tema de Zamarripa es un tema que eriza los cabellos. El Inegi ayer sacó su cuenta de este último trimestre y Guanajuato está a la cabeza con 18 mil muertos y no recuerdo el número de desaparecidos. Pero Guanajuato sigue punteando. Vas tú a ir a Pato, vas tú a Celaya, vas tú a León, vayas tú a, a, donde, a donde tú quieras ir y encuentras diario Muertes. ¿Por qué la amenaza a un periodista como lo cuya? Pues es lógico que molesta, porque él se hace investigación periodística. Lo que otros no hacen, los otros publican notas, no hacen investigación periodística. Segundo, el truco de que apareces en Monterrey es muy viejo porque la Procuraduría de Monterrey, Fiscalía, perdón, es curiosa, es una Fiscalía que está peleada con el gobernador de Nuevo León, por el pleto que está en PRIPAN, PRIPAN, contra, en, por medio de Fiscalía, contra Samuel García. Deduzco todo esto para llegar a una pista final. Lo primero, ¿hay una violación a los derechos humanos? Sí. Ayer vimos con un cinismo, un golpe de estado del poder legislativo en las leyes. ¿Qué es lo que estamos provocando, Arnold? Fíjate qué crueldad. Esto que te pasó a ti nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que con la mano en la cintura nos pueden matar. Porque después de lo que viste ayer, se acabó el Estado de Derecho en nuestro país. Se acabó de pisotear el Estado de Derecho. Ahora bien, como no hay nada que detenga esta terrible, pero terrible ¿eh? Eh, situación que está viviendo México, ¿qué va o qué viene? Pues primero, le pides a Dios que ningún grupo criminal llegue a ejecutarte. Los grupos criminales, si no estás metido en el truco, te ejecutan por órdenes del que se está metiendo el truco, primero. Ni la puerta es muy común. Celaya, León, dos. Hoy el tema es que no hay a dónde asistir. Ni el derechos humanos, nada de eso existe. Y luego, aparte, desaparecen, porque tú hablabas de los derechos eh, que tienes, desaparecen el insight. Ya no tienes protección de tus, de tus datos personales. Y finalizando mi intervención, acaba en la Telmex, el Supremo Corte de Justicia, negarle un recurso de que no quería participar en una intervención telefónica. Pues ya le dijeron que tiene que participar y tiene que decir por qué participó en la intervención telefónica. De ese tamaño está la situación del país. Entonces, el mexicano y el guanajuatense con lo que tú nos acabas de decir, debemos todos los días, cada vez que salimos a nuestro trabajo, persinarnos, porque no hay Estado de Derecho que nos proteja. Eso es lo que te quiero decir. Con todo respeto, me duele y me lastima lo que sucedió, pero no tienes que tener más que tu abogado siempre al lado, porque si no, no hay nada que hacer, ¿eh? No te quiero alentar nada, ¿eh? No hay nada que hacer, y menos de lo que viene. Lo que viene va a haber unas elecciones llenas de porquería, llenas de tergredad, los partidos están deshechos las dirigencias, corruptas, burócratas, y una sociedad que está totalmente abandonada. Entonces, lo que viene hoy, estoy muy negativo, pesimista, va a ser más complicado. Y más complicado en tu carrera, porque tú eres periodista, pero cuenta con toda la solidaridad mía, porque eres mi amigo desde hace muchos años. Te conozco, Rollo. Un buen día. Gracias, José. Me acuerdo de lo que decían los escritores en México cuando, pues este era un país de muy pocos lectores, decían, si encuentras a un lector, llévatelo a vivir contigo. Yo creo que yo me voy a tener que traer a vivir contigo a mi abogado a seguir el consejo de la vida. Perdón, adelante. Si sí, Carla quiere participar, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, Arnaldol, nos por compartir esta situación tan desagradable, tan incómoda, y pues que repudiamos totalmente, ¿no? Repudiamos la, la violencia hacia tu persona, pero también repudiamos esta, pues esta coartación a, a, al derecho de la libre expresión, ¿no? Entonces, si... si si gente como tú que hace investigación periodística y que pone los temas sobre la mesa, que pone las realidades de lo que se está viviendo sobre la mesa, pues y que están en vista de, del ojo público, le está sucediendo esto y no hay ninguna pues ninguna resolución por parte de la fiscalía, al contrario, la fiscalía estatal es parte del problema. ¿Qué nos puede esperar a nosotros como ciudadanos? ¿No? Nos estamos dando cuenta que estamos en un país donde la justicia está cada vez más lejos y, y da mucha tristeza, es, es realmente tristeza e impotencia, este tipo de situaciones. Yo tengo una pregunta para ti Arnoldo, a mí me da, temo por, por tu integridad, por todas las cosas que ya estás pasando, ¿has pensado en algún momento irte de México? pedir protección y seguir escribiendo porque te necesitamos, de alguna manera necesitamos que sigas escribiendo, necesitamos que sigas dándonos información, necesitamos que sigas siendo esa fuente confiable además de información. ¿Has considerado irte de, de México? No, no, no, de, de ninguna manera. No, no me siento en, en riesgo extremo, como pudiera parecer en primera instancia y, y bueno, desde luego agradezco mucho la... la, la solidaridad que me muestras con tus palabras, igual que la de José. Mira, yo fui objeto de un tipo de acoso que, que pues, no deja de ser de alguna manera soportable, es molesto y lo que sea. Pero, bueno, que lleguen unos ministeriales a tu casa con una orden para que te presentes, pues es enojoso, pero es tolerable. O sea, habría peores maneras de, de agredir y de acusar a un periodista. ¿no? Que para cualquier ciudadano común es un engorro ir, declarar, digo, por fortuna yo tengo... Amigos, abogados, activistas con los que hacemos cosas juntos, que hasta eso no me cobran. no Me, me costó invitarle unas gorditas, aunque bueno, encantado la vida, ¿no? No no siento que la situación esté ocurriendo. Ahora, veo a una fiscalía desbordada fuera de control desde hace mucho tiempo. Muy autónoma, muy alejada de, de, de controles constitucionales, con unos diputados eh, que no hacen absolutamente nada por enterarse ni siquiera de lo que está pasando ahí que serían los únicos que podrían fiscalizar. Eso me parece delicado, peligroso. Creo que ha venido empeorando con los tiempos. Creo que el fiscal tiene cada día más poder. creo Yo siempre pensé que otorgarle tanto poder a un funcionario iba a crear una anomalía institucional en Guanajuato. Y no me, hasta ahora no me he equivocado, la ha creado. Resulta que ahora los políticos van y le piden permiso al fiscal hasta para ser candidatos. Que los alcaldes van y le piden permiso al tándem Samarripa Cabeza de Vaca para poner jefes de policía. jefes de policía que, si no tienen su visto bueno, no pueden operar ni ejercer. Eh, una serie de cosas han, han ido aumentando su poder sin que ese poder se convierta eh, en un instrumento, eh, por lo menos, útil para la sociedad de Guanajuato. Digo, Pinochet fue un dictador que asesinó gente y todo, pero que levantó la economía del país. Y, ah, digo, hay quien lo defiende por eso. Es. es de todas maneras, no es una solución buena, pero aquí ni siquiera. Aquí estamos creando poderes eh, desbordados que ni siquiera sirven para lo que eh, deberían funcionar. no Que tú dijeras, bueno, pues Amaripa resuelve los delitos, pero ese es muy incómodo que tenga ahí 20 años, ¿no? me parece un exceso. No, tiene ahí 20, va a cumplir 20 años ahí y no está resolviendo los problemas. En cambio, está metido en otras cosas. Sí me parecía un, un exceso, un despropósito, pero nada que no hubiese... Eh, de alguna manera vislumbrado, previsto y, y de sobre lo que he escrito, el hecho de que para tener un correo electrónico en Nuevo León, una fiscalía destine, una fiscalía de Guanajuato destine a dos agentes ministeriales o dos fiscales, como se les llama ahora, más un coordinador ahí que por lo menos me dedicó algún rato, un par de horas. Eh, más unos agentes ministeriales que tuvieron que moverse cuando hay una demanda en todo el estado de atención de la fiscalía ante denuncias de desapariciones, ante denuncias de indicios de fosas, ante crímenes, etcétera, que los recursos humanos se manejen de esa manera, ¿no? ¿Qué importancia tenía esto para digamos el estado de derecho, ¿no? Que un correo electrónico hubiera llegado a un funcionario diciendo que yo lo estaba investigando, era, era relevante de ninguna manera, ¿no? Yo no creo estar exento de tener que cumplir con, con, el, con la ley, con el Estado de Derecho, la puedo violentar, puedo violentarla incluso escribiendo porque ahora hay legislación donde si afecto la fama pública de una persona, incluso con los debidos elementos, y él se siente ofendido, puede irme a denunciar por la vía civil, por daño moral, ¿no? Y estamos sujetos a eso, yo he llevado juicios largos por daño moral, donde yo soy el acusado y me he defendido, y, y, y he logrado comprobar que el asunto era de manera diferente, que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Y no me molesta eso, de ninguna manera. Eh, yo aquí lo que quise hacer notar fue más bien lo, lo espurio del motivo que origina la denuncia. Pero no, no me siento amenazado, de verdad, hasta ahora. Eh, eh, creo que además hay una solidaridad. Creo que era importante hacerlo público y que se adhirieran también colegas de otras partes del país, de Guanajuato, organizaciones como la de ustedes, pues para hacerles saber que, uno, que no estamos solos, dos, que están cometiendo errores, que pueden tener un, un costo para ellos en términos políticos, en términos eh, de opinión pública. Yo creo que, que cuando Samaripa se sale del asunto, y su fiscal eh, Carlos Oliva también, y no acepta la, la declaración mía, como dije hace rato, estaban... Eh, deshaciéndose una papa caliente, pero porque adentro hubo algún tipo de reacción en el gobierno. No creo que una orden directa, porque ya nadie le da órdenes al fiscal, ni oficial, ni extraoficialmente, pero sí un tipo de sugerencia, oye, ¿para qué calientas la agenda? ¿No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, no, no me inventes. No. Pues, eh, y hubo un freno. Entonces, eh, creo que estamos en una etapa de mucha inestabilidad institucional, donde quienes tienen más saliva quieren tragar más pinole. Pero como aquí se ha dicho mucho, la sociedad también tiene que empoderarse y eso quiere decir tener más saliva para también nosotros salir y gritar, ¿no? y decir, a ver, ah, espérate. no Y estos ejercicios sirven para eso. ¿No? Mientras lo sigamos haciendo, como decía hace rato, no es la Alemania Oriental, no es la Stasi, nos podremos seguir defendiendo, incluso arrinconarlos un poco. Yo creo que se la van a pensar dos veces antes de inventar otra cosa. Eh, se tardaron tres años del 20 al 23 en intentar esto, no sé a qué idiota se le ocurrió. Eh, se vienen tiempos electorales también, hay que ver quién se está moviendo por ahí, qué tipo de ocurrencias hay. Eh, decía un amigo, y voy a decir una mala palabra aquí, decía el maestro Juan Ibáñez si los pendejos volaran no se vería el cielo. Entonces, ante eso también hay que como cuando uno anda en la carretera con manejo defensivo, ¿no? porque hay gente que tiene poder, capacidad de decisión, maneras de echar a andar cosas en las instituciones públicas y no son muy brillantes. Muy bien. María Elena, ¿querías hablar? Sí. Yo nada más quería preguntarle, ¿Ah? ahora sí que solidarizarme contigo, Arnoldo, creo que, Sí, como dijo, Piri, es muy preocupante lo que está pasando, pero qué sigue? O sea, ya está en Monterrey. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más lo peor que te puede suceder? Este, ¿qué es lo mejor? ¿Se va a quedar ahí? O sea, este, yo sé, ahorita estás teniendo comunicarlo es muy bueno, lo cual es es a mí me sorprendió que pues que suceda y sobre todo en Guanajuato que según no suceden esas cosas. Entonces, quisiera saber este, qué sigue para ti y, pues, la verdad, mi solidaridad, mi, mi respeto y, pues, ni modo, hay que seguir trabajando porque nos, nos sirves mucho a todos los ciudadanos de Guanajuato. No, bueno, pues, gracias por eso. Qué bueno. Es muy grato saber que lo que uno hace sirve de algo, ¿no? Y le sirve a más gente, sobre todo. Mira, lo jurídico tiene que seguir yo probablemente tenga que ir acompañado de algún abogado de Nuevo León, presentarme en la fiscalía, presentar mi declaración allá que no me dejaron hacer aquí y pedir que se archive la investigación. Probablemente lo está analizando el artículo 19, sea conveniente un amparo, eh, también por, no, tienen que analizar las causales, puede ser el hecho de, de lo que hizo aquí la fiscalía de Guanajuato, etcétera, ¿no? Eh, un poco me pongo ahí en manos de los abogados, no, no, a estas alturas de mi vida no les voy a decir qué hacer, la parte mediática que me toca a mí, pues ahí, ahí sí lo platico con mis compañeros. Pero yo soy realmente tranquilo. Creo que no pasó en falso, creo que les ha costado, pero también no hay que confiarse y hay que seguir el librito en esta, en esta materia, ¿no? Tendría que ir a Monterrey un día de estos, me aprovecharé para irme a echar un cabrito y ya, regresar pronto. Muy bien. Sí, Carlos ok no bueno pues es que a ver de lo, de lo comentado por, por, por Carla por María Elena el propio piri eh, la voz de la voz de Cuellar es muy importante primero porque es potente y es potente por una cuestión que todavía no se ha destacado aquí y es lo que quiero hacer con esta intervención que es el periodismo de investigación Ese es el asunto Cuellar. Eh, digo, yo hago periodismo de opinión y bueno, pues, leen un ratito y tan, tan ¿no? Pero, pero el asunto del periodismo de investigación tiene un mérito especial. Es una, es, es, es, es una parte, es un complemento muy import, importante de un sistema democrático. Esto se vio con mucha claridad allá por el fin del siglo 19 y comienzos del 20 en Estados Unidos con lo que llamaban los muckrakers, Rakers, los removedores de estiércol. Así les pusieron a todos esos malditos periodistas que empezaron a hacer periodismo de investigación y causaron un verdadero problema. Curiosamente, no a nivel federal, sino a nivel eh, eh, local. A nivel municipal, no hay municipios allá. Este, pero eh, a nivel a nivel local con el gobierno de las ciudades que donde las ciudades estaban apoderadas eh, por los gángsters, eh, esencialmente. Eh, estos, este tipo de periodismo fue la base de una recomposición no solamente social, sino del gobierno en Estados Unidos en la llamada era progresista, de tal forma que eh, ya estudiando desde la perspectiva de mucho tiempo después, es parte integral de la democracia, el periodismo de investigación. Incluso las nuevas líneas que hay en cuanto a la democracia, especialmente en los países nórdicos, está el tener, el tener fondos específicos para repartir entre, entre medios, esencialmente, y periodistas, para que se haga y se fomente el, el periodismo de, de investigación. Eh, dice Ricardo Rafael que finalmente los políticos que son, que son el blanco de estos dardos, no le tienen miedo a la denuncia de la, a, a la denuncia que se pueda hacer en un medio de algo que sucede. Le tienen miedo a la investigación. Eso es a lo que le tienen miedo. Claro, eh, ustedes analizan el la participación en la mañanera de ayer de, ¿cómo se llama? Nayeli... Nayeli, Nayeli Roldán. De Nayeli, de, de Nayeli Roldán. Y verán el daño que le hizo al presidente. Simplemente por pararse enfrente y defender sus trabajos que están haciendo los periodistas. Podrán tratar de disminuirlos, etcétera. Ahí está ya la investigación, una investigación seria y aparte todavía tiene la cachaza, padrísima de decirle, aquí están las pruebas por si no las no ha leído nuestro trabajo, aquí están las pruebas. Bueno, eso se hace comúnmente desde Pop Lab. Este, se hacía en zona franca también cuando estaba allá el periodismo de investigación, algunos otros medios han hecho periodismo de investigación interesante, yo me acuerdo de un artículo del AM donde compararon la construcción de baños entre, entre lo que le costaban los baños en, en zonas rurales, no me acuerdo, este, en Querétaro, con los que construía Bárbara Botello en León, por ejemplo, y eran tres veces más, en fin. Todo este tipo de, de análisis hay, hay que fomentarlo en los medios. Yo diría, para que un medio sea realmente consistente, eh, frente a los ciudadanos, debería de tener a fuerzas periodismo de investigación, pues, como, si no diario, pues sí cada mes y estarlo presentando. Y eso es sobre todo lo que debemos de, aquí, de aquilatar, el, el, el periodismo de investigación, porque es una parte de la libertad de expresión que es definitiva y definitoria en cuestión de la democracia, porque es un método, es un instrumento para saber qué calidad de gobiernos tenemos y cómo se están portando nuestros políticos y quedan ahí encueraditos, al desnudo, normalmente, de lo que están haciendo. Y pues sí, Guanajuato está en una decadencia clara, gubernamental, que día a día se está, está, este, eh, se está acelerando, que pues debemos de asumir esta cuestión, pero... Yo creo que ya está llegando el momento en que tendremos que empezar a reconstruir todo esto y a inventar cosas nuevas para que nuestra realidad, nuestro entorno sea mejor. Eh, recuerdo, para finalizar, un estudio hecho sobre la organización de la Procuraduría General de la República, hecha por allá, por el 2000, 2000 eh, ¿qué sería? 14, en el CIDE. Donde la conclusión de, de haber hecho todo el análisis de la Procuraduría, eh, se vio todo el problema que había, lo mal que estaba, lo que había que hacer para, para generar eso. Y vino la propuesta de darle la autonomía y la pregunta que se hacían varios politólogos y especialistas en, en administración del CIDE era, pues suena bonito en principio, pero la pregunta es, ¿y luego quién va a controlar todo esto si les dan autonomía? Bueno, ese asunto es lo que estamos vivi viviendo en Guanajuato. O sea, se tomó así, suelta, se le dio la autonomía, pero lo que no se dieron cuenta es que el control esencialmente de esa autonomía está en la Cámara de Diputados local. Y ahí está roto ese control. ¿Por qué? Pues porque tienen este, diputados que no representan, sobre todo, creen que nada más es legislar, pero el trabajo más importante de los legisladores es hacer rendir cuentas a los demás poderes y, y a los órganos autónomos. Y bueno, pues parece que todos trabajan a las órdenes del, del, del fiscal. Pues así no va a trabajar eso. Si no se cambia eso y hay que ver qué nos van a decir los próximos candidatos en relación a este asunto, va a ser muy importante esas opiniones en, la siguiente, en los siguientes meses, cuando vengan los posicionamientos de los ahora precandidatos y se conviertan en candidatos y a ver qué van a hacer con ese, con ese toro que tienen en frente. Pero gracias, sobre todo, recalco, por el periodismo de investigación, marco Gracias, Carlos. Eh, pues es algo que aprendimos a hacer en el camino, que no sabíamos que... que empezamos a voltear a ver cómo se hacen estos reportajes, estas investigaciones, o no hay técnicas, hay métodos, la transparencia ha ayudado muchísimo, las leyes de transparencia no son el panacea universal, y menos ahora, que hay amenazas ahí de retroceso, pero fueron fundamentales. Tampoco era la puerta abierta a todo, porque había que saber interpretar, había que saber hacer, tuvimos que aprender a manejar Excel, algunos no lo logramos todavía, una serie de herramientas, ¿no? Los medios que más se han capacitado, que más han encontrado nuevos talentos entre los jóvenes y todo, es quienes han podido avanzar en este terreno. Yo recuerdo que la AM ganó un premio nacional de periodismo con el trabajo de, de, de la refinería de, de cereales y pastas finas. Es un antecedente importante que dirigió Raúl Olmos, que luego lo vimos irse a formar parte de Mexicanos contra la Corrupción y que es un gran periodista de investigación guanajuatense ¿no? De alguna manera dejó una escuela en Guanajuato y lo, luego ya se fue a la Ciudad de México va a hacer también muy buenos trabajos. Eh, no es sencillo, requiere formarse, los medios luego no le dan a sus, a sus reporteros la posibilidad de, de formarse. Un curso en el CIDE, Carlos, tú sabes que no es barato, no hay México. muchas veces. Sí. <ríe> y luego tiempo suficiente, porque una investigación que se precie de querer profundizar, pues toma meses. Y, toma, y, y hay tropiezos y hay callejones sin salida y hay que volver a empezar eh, los políticos siguen siendo expertos en tratar de ocultar sobre todo los asuntos pues, más, más calientes más gruesos ¿no? en Guanajuato hay grandes vetas por explorar la corrupción del PAN ha sido enorme particularmente yo diría que los últimos tres sexenios, el que está corriendo y los dos anteriores y ahí siguen quedando huellas que, que hay que ir por ellas y complicidades de, de, de de, de empresarios, del sector privado, etcétera, es, es muy relevante. Son historias que merecemos saber, ¿no? Porque además algunos políticos siguen vigentes, quieren regresar, están por ahí dándose la vuelta. Eh, bueno, nuestros, nuestros eh, grandes ganadores de la, de, de la pérdida del poder eh, del PRI pues son también algunos eh, prohombres priistas que por ahí viven y que también hicieron grandes fortunas, ¿no? Pues hay historias, hay muchas historias. El periodismo de investigación no puede quejarse de quedarse sin materia. El tema es que como también este, hace falta en, en, en la minería, pues hay que saber explorar, hay que saber este, hacer ensayos y luego hay que saber hay que explotar ¿no? Las, los temas. Este, nosotros hemos ido aprendiendo. Hemos, lo que más nos ha ayudado es la consistencia. Hay un equipo muy potente en, en, en Poplar. Yo te diría que... Yo soy de los que menos hacen investigación, no me queda tiempo. No me, y yo también hago periodismo de opinión, Carlos, este, que, lo cual no hay que satanizar. Pero también es importante oh, no. entrar a tratar de explicarnos algunas cosas. Digo, que tú lo haces muy bien, y yo es mi especialidad. He, he ido aprendiendo cosas, sobre todo a no estorbarle a mis compañeras y a mis compañeros, ¿no? Y, y en algunos casos a, a leer ciertas cosas que ellos encuentran, y que luego por no tener el conocimiento de todos los personajes que están en la historia de Guanajuato, se podrían escapar. Y es un trabajo de equipo, sobre todo, donde importa el técnico en datos, el que sabe hacer este, una página web en informe y que sabe armar un mapa interactivo y que también hay que... el diseñador, el ilustrador, el fotógrafo, el que hace video, todo se va conformando, ¿no? Eh, bueno, pues es lo que hemos tratado de hacer. Creemos que nos queda muchísimo camino por recorrer e incluso estos reconocimientos que hemos venido obteniendo, que no pensábamos en ellos cuando hicimos los trabajos, sino en hacer trabajos que sirvieran, no hacen más que comprometernos más y decir, pues tenemos que mantener este ritmo, está funcionando, hay que seguirle. Y ojalá también esto contagie a otros compañeros periodistas en Guanajuato, en lo individual, o a instituciones periodísticas, que están pasando momentos difíciles, todas ellas, pero que echarse en la maca no es la solución, ¿no? Bueno, pues llevamos ya... Pero, sí. no, nada más, este... <coughs> Carlos. Comentario a los... Coment... A los... Sí. A lo expresado por, por, por Arnoldo. Eh, hablé del, del, del periodismo de investigación. Y de opinión. Bueno, el de opinión es otra cosa, pero está un, hay una investigación, luego viene una opinión, o viene una opinión y luego viene investigación. En fin, es, es, es, es un tutifruti ahí de donde se pueden generar cosas interesantes. No, pero en esta ocasión yo lo que quisiera hacer es unir la parte de espionaje con la parte de investigación. Lo que más duele es la investigación, y por, eso, por eso espían a los, a los sobre todo, digo, no faltarán los de opinión, pero porque por lo visto el deporte nacional de los políticos y de los militares en este país es espiar. Eh, me recuerdo ahorita una muy buena serie norteamericana de Netflix que se llama Pine Gap, eh, que es de tres centros que existen, uno en Australia, otro en Estados Unidos y otro, eh, no me acuerdo, en, donde, ah, en Inglaterra, que se dedican a espiar a todo el mundo, o sea, porque tienen capacidad para estar filtrando todas las llamadas y todos los datos que hay en la red, están analizándolos, no y entonces oyen la llamada del presidente de Francia con este, el presidente, con la presidenta de Alemania, en fin, y vienen todos los análisis que se hacen, etcétera. O sea, las capacidades tecnológicas son brutales. Eh, pues ya vimos las eh, llamadas de los chapitos y no chapitos, desde risa loca de saber que no, no sepa ni dónde están, ni qué se dicen. Todo eso está ahí. ¿no? Entonces, las capacidades tecnológicas son brutales. Pero en relación a la política y, lo, y los... Eh, eh, y los reporteros y los periodistas yo sí pienso que lo que más daño les hace en sus eh, carreras políticas, muchas de ellas sinuosas y oscuras son estos esto, est, est, estas porciones de periodismo de investigación que sí les puede hacer mucho daño. Entonces, ¿por qué espían? Hay muchos motivos digo, puede ser sentimental incluso pero sobre todo por la parte de periodismo de, de, de, de investigación. Pues simplemente cuando tú sacas un estudio como el que hiciste del impuesto predial en Guanajuato, donde vimos que la mitad de la calle de Alonso tenía unos, unos, unos, una evaluación y la otra mitad otra, porque pues ahí están los cuates, este, pues hace un daño. Y eso pues encuera a los políticos. Ese es el, el, el, el problema que hay. Entonces, es, es la, la, la interrelación entre el espionaje y, y, y, y el, la, la condición de vulnerabilidad que les produce un periodismo de investigación bien hecho. Y que Capirín, por favor. Quisiera aprovechar que está de testigo porque hoy quiero hacer un reconocimiento, y espero que el observatorio me permita decirlo en nombre de nuestro observatorio, a esos par de regidores que se sumaron, a esos regidores del PAN, que se sumaron, creo que como se llaman, la nena sabe los nombres bien, que se sumaron a la apuesta de que Navarro rinda cuentas. Es una presión que ha hecho el observatorio y esa votación pasada en el ayuntamiento. Cecilia Pols y Rodríguez Nieto se sumaron a la oposición para exigir que rinda cuentas. Mi respeto y mi felicitación a este par de regidores, unos cínicos y otros regidores. Lo demás pues ya es parte de una lucha que está ahí enfrente. Muchas felicidades. ¿eh? Pues sí, ya llevamos una hora veinte de esta sesión del observatorio, esta sesión pública por Zoom. Y le voy a pedir a, hoy no vino Lorita, Carlos Arce, si nos hace el favor de leer la, las reacciones de quienes nos han estado siguiendo a través de nuestra página del de, de Observatorio Ciudadano de Guanajuato en Fake Food Life. Por favor, este, Carlos. Bueno, a ver, yo lo que tengo aquí es este, Guillermo Smith y Jesús Juárez que están viendo el video. Armando Morales, también desde Oregón, nos están viendo. Eh, Jaime Cruz Arredondo, esperando solo la entrevista con Arnoldo. Digo, para aprovechar el tiempo. Bueno, pues ya la, jugo, <risas> ya la pudo ir. Ada Marina, Lara Mesa, saludos Arnoldo y a todos, por supuesto. Cristian Serna, excelente, Arnoldo y Observatorio. Patricia Abu, que está viendo el, el programa. Jesús Gómez, también está viendo la sesión abierta Jaime Cruz Arredondo en estado de indefensión nada raro con ciertas autoridades también el mismo Cruz Arredondo nos dice el enemigo está en casa Siuac eh, Temachitl saludos Arnoldo estamos contigo Jaime Cruz Arredondo bombas molotov no, no, no sé qué se refiere a esto Cristian Serna, muy lamentable el, contu, el contubernio de las autoridades para evitar ejercer el derecho a la libre expresión. Luis Arce está viendo el programa. Eh, José Roberto Saucedo Pimentel, excelente programa. Me, me, me disculpo por no haber estado hoy, pero lo vengo escuchando en la carretera, todo completo y es conveniente ahondar que el fiscal Oliva cuando será el gobernador cuando no nos quiso recibir la declaración ah, no, Carlos cuando no nos quiso recibir la declaración por escrito la verdad está muy nervioso pero sí nos recibió el documento en forma no oficial y más tarde lo fueron a llevar a mi domicilio dos mujeres de la agencia de investigación criminal pues parece que andan un poco nerviosos no eh, Armando Morales, Carlos Arce, aquí en el Norte, también el más pelón se hace trenzas. Es importante aclarar que la democracia es la del más fuerte y que la libertad de expresión es la de los dueños de los medios de información. Luis Arce, ¿y qué comentar del espionaje benéfico, aquel que da a conocer quién es quién en la política, como los audios de Alito?, Francisco Montiel Domínguez está viendo el video pues está participando aquí, aunque ya no lo veo. Pero bueno, claro. esto es lo que tenemos. Estamos con una muy buena audiencia. Nos están oyendo, nos están escuchando y creo que fue este, un acierto tener aquí eh, a Roldo claro. para que nos platicara cómo está eso de que, de que anda siendo citado a las, a las fiscalías. Gracias, bueno, Gracias, Roldo. Una cosa muy rápida, escuchando el comentario. No hay espionaje bueno y espionaje malo. Sí. Yo creo que el que espió a Lito y, y le pasó sí. las grabaciones a la gobernadora de Campeche, pues no, no sabemos en realidad a cuánto espió, cómo editó, qué, qué nos quiso dar a conocer y qué no. Eh, ahí lo que pasa es que nos convertimos, la audiencia que escucha eso y que toma partido en cómplices de una de una perversión política, o sea, no, nadie debería ser espiado, todos podríamos tener acceso a saber qué piensan los políticos, qué truculencias hacen y, y tomar posición frente a ello, pero esto del espionaje es selectivo, uno se, eh, se espía mucho y solamente se da a conocer algunas cosas. No hay ninguna intervención legal, o sea, no debería poderse espiar a nadie sin la eh, decisión de un juez y por motivos muy bien explicados por, los, por las autoridades, ¿no? por las fiscalías. Los servicios de espionaje no tendrían por qué hacerlo. Sabemos que lo hacen, no hay real política, pero como sociedad no podemos hablar de espionaje bueno y malo. ¿no? Totalmente de acuerdo con... Dice tú. el PG que no es... Que es de espionaje. Es inteligencia. Que no confundan. Es ah, perdón. Es, es el espionaje y otra la inteligencia, Piri. Eso es lo que dice. Ah, perdón. Ahí ya estamos en el descaro total. O sea, pues vamos. Y aparte... Espionaje militar, bueno, va, como que vamos escalando. Primero espionaje entre políticos por políticos. Luego espionaje desde las procuradurías, las fiscalías. Ahora no, ahora es el ejército. Bueno, pues si te anda espiando el, el ejército, pues ya preocúpate porque algo está pasando ahí muy serio, ¿no? O sea, es el ciudadano machacado sobre eso. Y en una instancia como el observatorio ciudadano y como ciudadanos, pues eso es lo que nos, nos preocupa, porque a ver, si vemos que está pasando algo en relación con un importante periodista en Guanajuato como es Arnoldo, pues ¿qué le puede pasar a algún ciudadano que de alguna manera se convierta en target de, de, de un espionaje de una fiscalía? Pues lo hacen pomadas y aparte llegan los, de, los que se encargan de la tortura a... a, a a decirte sí. que quieres ir con ellos. Bueno, pues, digo, es el ciudadano acosado. Por eso, lo único, eh, la única posibilidad de que haya espionaje, llamen la inteligencia o como quieran, es aquel que está autorizado por un juez, punto. O de otra manera no se puede. De, la, de otra manera es un delito. Y un delito que, que debe de ser gravemente castigado. Eso es lo que yo opino y es lo que está en las leyes. ¿Qué opinas, Carlos, Arnoldo? Bueno, pues dejar de, de, de, de normalizar las cosas estas, que porque así son y así ha sido la política siempre, y que hay que aguantarse, ¿no? Tenemos que cambiar la forma en que este país ha hecho política porque la ha hecho muy mal, o sea, es evidente en muchas cosas, son responsables todos los que hasta ahora han, han participado en la cosa pública, pero tampoco obedece a una cuestión personal, sino a fallas de diseño institucional, pues hay que seguir ensayando y probando estas fiscalías autónomas, algunos académicos pensaron que podían ser una solución como se ha pensado que puede ser una solución los organismos autónomos yo ahí sí creo que, que no, no deja de ser suplir deficiencias del Estado, no queremos reformar el Estado en serio y entonces inventamos estos organismos que, que de momento realizan una función que puede que la hagan muy bien pero queda el mal adentro no o sea no nos planteamos erradicar eh, la, la, la, las violaciones de derechos humanos sino tener una comisión, además sin dientes que se encargue de cuidar los derechos humanos, entonces debería preocuparnos más que las instituciones no violen los derechos humanos desde que se crearon las comisiones de derechos humanos a la fecha, las cosas han empeorado porque hoy hay asesinatos sí. extrajudiciales de policías de fuerzas de seguridad pública del Estado de, de militares que esas ¿Cómo se reparan? ¿Qué puede hacer una Comisión de Derechos Humanos cuando hay la pérdida de la vida? Pues es un delito ya, reparación del daño. ¿y ¿Cómo se repara ese daño? No se repara. Es, es un paliativo muy pobre, ¿no? Pero nos vamos por esta cultura, incluso la sociedad civil, las ONGs, lo vemos como ventanillas donde podemos ir a tocar la puerta, pero dejamos que el logro filantrópico, que ya ni es tan filantrópico, que es bastante este, misántropo, digamos, eh, siga funcionando, utilizando los dineros del Estado. O sea, cuánto dinero se lleva el ejército en la actualidad y cuánto dinero se llevan las comisiones de derechos humanos del país. No hay comparación, no hay manera de equilibrar eso, ¿no? Entonces, este, creo que hay una, una parte que muy bien podría ser analizada por, por los académicos también, por más que estén golpeados el día de hoy, porque ese Estado está funcionando con chipotes, ¿no? El, el viejo Estado periodista no lo hemos logrado transformar, no lo hizo el PAN, no lo está haciendo la Cuarta Transformación. Y nomás nos están legando un Frankenstein. Bueno, se lo Está estamos formando. Legando. Formamos parte de esa generación. Y, la, ah. y las fiscalías anticorrupción y contra los delitos electorales, como es la compra del voto, pues, pues que, es que están nada. metidas en las mismas fiscalías autónomas, es darle más poder a los fiscales, porque de repente le creas una fiscalía anticorrupción y entonces el fiscal general que pone allá un sujeto tiene manera de negociar con, con los otros funcionarios públicos hasta donde llega, de hacerles favores, etcétera, o de perseguir a los enemigos haciéndole favores a otros. Yo creo que la percepción de la que ha sido objeto Bárbara Botello, más allá de que su, en, en su gestión haya habido, ha habido evidentes muestras de corrupción, está muy focalizada porque la ordenó Miguel Márquez y la avaló Diego Sino Rodríguez Vallejo. Y entonces han venido inventando casos con tal ineficacia que no han logrado probarle un solo delito. Que pues tuvieron sí. de testigos protegidos perdonando a otros funcionarios públicos como el extesorero Roberto Pesquera y ni así, y en cambio otros casos que van y presentan a otros ciudadanos contra Alejandro Navarro con, este, con lo que pasó en León con el Kinder, con el Campestre no pasa nada luego les das la fiscalía electoral no, pues les das poder sobre los candidatos entonces eso convierte cada vez más a Carlos Amarripa en el hombre más poderoso de Guanajuato y luego les das mandato no Que ese hombre es el rey. ¿Quién se le va a poner Hay que ir a negociar con él todos, estar en calma. Por ejemplo, suponiendo, suponiendo sin conceder, que algún político le haya hablado a, a, a Samarripa para decirle, oye, ya ya, ya bájate de ese tema contra el periodista. Nos va a más un escándalo que no necesitamos. Hoy ese político le debe un favor a Samarripa. O sea, inventó el problema, luego se bajó del problema y le hizo un favor a alguien. El caso de los moches en Celaya, por ejemplo, el viejo caso de los moches donde estaba metido Luis Alberto Villarreal y todos los diputados del PAN, este, ¿cómo decían? Bajándoles recursos a los municipios. Ahí era delito federal, porque eran fondos federales, ¿no? No, bueno, pero podían, estaban las grabaciones, todo, podían haber hecho una investigación. Entiendo que la Fiscalía de Guanajuato, en, en aquel entonces Procuraduría, eso nada, no con, todos lo escuchamos menos en la Procuraduría. Así es. Eso hubiera, un, una buena investigación ahí que hubiera parado eso, le hubiera redituado mucho al PAN para poder este, quitarle ya la corrupción creciente en la que estaba metido, por ejemplo. Le, le hubiera hecho mucho, mucho bien al PAN. Creo que no, nadie ha pensado en eso. Bueno, se creó aquella comisión que presidió Luis Felipe Bravo Mena y que fue cosmética, ¿no? Nada más. Sí, sí, sí. sí. No, no, no, pero yo estoy hablando de una investigación judicial. Este, porque, ah. porque ahí estaban pidiendo estaban pidiendo una, una, una comisión ilegal que luego podían haberla pasado a una instancia eh, nacional para que siguiera su cauce por, por los dineros de que se trataba, pero sí, había, había una nos, serie de delitos. Este, a, a ver, nos, nos asombramos de que crezca la extorsión. Bueno, esa fue extorsión institucional operada desde, la, desde uno de los poderes de la república con pan, la complicidad del otro. Justamente. No sé si sepa, pero hasta se formó un mercado secundario de, eh, de recursos entre los diputados, porque estaban metidos no solamente los del pan, todos los diputados, porque el repartidero fue generalizado en la sexagésima la segunda legislatura. Hay que ver quiénes estaban ahí. Y en esa sexagésima segunda legislatura, pues había unos diputados muy buenos para bajar recursos. Casi todos eran dueños, por cierto, de constructoras. Eh, pero hay, había algunos que no. Entonces, los que traían sus constructoras y eran o eran asociados con constructoras, etcétera, iban con otros diputados a preguntarles si ya habían bajado su porción de recursos y si no se las compraban por una lana, ¿cuántos son? Pues son 40 millones, pues te doy 5 millones directos y yo me quedo con tus recursos y te digo dónde los vamos a bajar, etc. Se formó un mercado secundario, no, no, no, fue, fue una cosa que pues, nunca hubiéramos pensado que eso, que eso iba a pasar, pero pasó y, y pasó aparte sin que nadie pague de, por eso, ¿no? una bueno, gran... Pues yo creo que hasta aquí dejamos ya la, la sesión pública de, de este día, del día 29 de abril de 2023. Te agradezco mucho la participación de Arnoldo porque nos quedó claro todo lo que ha sucedido desde que él es víctima hasta que ahora te, estás, te están persiguiendo eh, el gobierno porque aparentemente hay una serie de de confusiones ahí entre quienes se toman las decisiones para a quién les y a quién no. Muchas gracias Arnoldo, gracias a mis compañeros, a Marilena, a Piri, a Carlos y Arnoldo, esta es tu casa. Entonces, aquí te, te recibimos con mucho gusto. Muy Así buenas fácil. tardes. Así me siento, muchísimas gracias. Además, bueno, han estado aquí todos mis compañeros de PopLab y siempre también muy, muy agradecidos. Y se, se, se, se sienten en total libertad bueno, aparte de agradecerle saludar al público que nos estuvo siguiendo y mandarle un agradecimiento a que han expresado muestras de apoyo también muy buen sábado y muy buen fin de semana y muy buen puente hasta pronto, buenas tardes